¡Hola! Bienvenidos a Itzquatics. Hoy estamos aquí en la parte norte de la ciudad y vamos a hacer un derby por encima de este tejado. ¿vale? Consiste en tirar a los demás coches a ver quién queda último. Eh, creo que vamos a ir cambiando el tipo de coche. Primero vamos a empezar con deportivos. y Hoy estoy, hoy estoy con Zappa y con Álvaro. Hola. <ríe> Zappa es mudo. <ríe> No, no estoy comiendo bizcocho, tranquilo. <risa> bueno, Álvaro ha, ha escogido su sultán, qué que qué es es muy lento, pero al menos que te he a ti con el helicóptero. Ah, es verdad. Bueno, y el Tapa, <risa> ¿Tapa ha escogido su coquet, de color moco. No, que no es color moco. <risa> <risa> y ha cogido el pastor el masacro de carreras que aún no he perdido ninguna partida aquí quizás porque... no hemos porque hecho es, la porque <ríe> es la porque es la Sí, es la naja, es, es la clave okay. Okay. Y okay. la ronda de 5 A de 3 1, 2, 3 Y eso no va a salir como más falsa de que la presentación se ha hecho medio que estamos de noche ahora Pero eso no importa, o sea... Pues Exacto, directo, eso mismo directo eh no, no busca que no tranquilo a quedarme solo cuando pima a una curva y yo igual no no no no, busca que no, busca que no noooo si por mí ya fui el último como si el pequeño no, ya no <risa> a la persona que te digo tú eres un puto coqueta ¿No? ¿Puedo seguir promocionando la piscina? No, ya no. ¡Victoria! ¿Tú que hacks, tío? Sí, o sea, ¿cómo has <ríe> llegado a tu nivel? Ronda 2. Batalla con guerreros. Yo... La galleta... Álvaro naranja y Zapa en, en morado. Aquí se vale de todo con los Warner. Yep. Ahí... No no no no no. Solo chocar, ¿eh? ¿Ellos podéis meter en el coche, eh? ¿Eh? ¿Alguien ha dicho? ¿Eh? Había dicho de no RPGs, ¿no? Dentro de Warner. Sí, de los sacas. Sí. Con la ¿eh? Vale, de vale, tres. Una, dos, tres. Yo voy para atrás. <risa> Pues yo me he un poco... Oye, también se vale lanzar a por los ahí muy alto, ¿vale? Como antes. ¿Para la etapa? ¿Cómo No, está, <risa> ¡Está por un... no! No. No. ¿No? ¡Conspiran contra mí! ¡No! ¡No! ¡No, <risa> no! no no no agua ha traicionado! ¡Habamos, ha déjalo Prefiero. Vale, ronda 2, gana Topa. Bien Ronda 3, Todoterrenos. Por una parte me tenemos a mí, Zopa 41, con un Karim Mesa de color amarillo. Por otro lado tenemos al Baroas con un Dusta 6x6 de color rojo y blanco. Y para acabar tenemos a Arikent 99 con color azul de crew Y ya está <risa> Un Sanking. ¿qué tiene vale, ¿eh? No, es Sankin. O a sea, sale me interesa que sea un ranking. Es un <risa> rey, es un... es el rey de la arena, ¿vale? Sanking. Madre <risa> mía... O sea... ¿Y por qué? ¿Por qué mi coche es el único que no está bien colocado? ¿Qué habéis hecho? Normal <risa> que <risa> ¿Sabes qué quiere decir Sanking, y qué quiere decir King? ¿Qué quiere decir? <risa> <risa> claro, tío que tengo el B1, eh, Oco. Cuidado el <risa> Vale, vale, tres. Una, dos, tres. Y a ver si ahora no hay un triple empate. Yo me quedo aquí. Me quedo yes. Yes. eh, eh. Oh, yeah. te marcha atrás. No, no me acaba <risa> muy bien, pero bueno. Yo creo que no tiene final feliz, <risa> <risa> Uy. <risa> vale. A mí déjame ver, ¿qué? A para que se quito. No me importan los bocadillos, me gustan los bocadillos. No me gustan ahora. No, no, como, cómo, cómo, eh, cómo, Erick, ¿Cómo? Erick. cómo, no. ¿Cómo? No. Que tengo que juegas. Vale. Bien. <risa> Bien. Ronda 3, victoria del Álvaro. Bien. <risa> Una, dos, tres. <risa> Ahí me.. <risa> No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. He volcado, yo No, no, y me caigo yo también, no puedes ver. ¿eh? He, he durado yo el que más, he durado yo el que más. He caído el que más he durado. No, no, no. <ríe> Sus, quedo, Sus, <risa> son repartes, <a> <risa> <risa> <risa> Un Ronda 4, con tuples. Eh, Esta vez, ahora nos ha cogido su lente amarillo, su favorito. Yo me he cogido el trismo R, de color rojo. Mi favorito también. Y luego Zapa se ha cogido el Baltic. Eh. Zapa, estás seguro de que eso es un super? Eh, <risa> no, seguro. No, no, no. Pero seguro, seguro. <risa> igual, que lo de, igual que lo del otro día, pero. Álvaro, el super no es un deportivo. <risa> de color azul, por lo que parece, ¿no? Zapa eh. que es. es Zapa es un. lucha por el medio ambiente y eso, ¿no? Es... Un tipo verde es, es... es tomajoso Vale, la de tres Una... Dos... Tres A por el que tiene que ser pluma ¡No! <risa> ¿Qué coño hacéis? No lo sé, yo me voy No, no, no, no, no. Es, es <risa> Yo creo, o sea... Yo, por ahí, no subo ¡No! No. <risa> vale, queda la batalla ahí y, y... y... y ganar el Álvaro. O sea, vale el Álvaro ya. ya no puede o ganar o quedar empate, creo. Quedar empate, sí. Yo ya lo pierdo, bien. <risa> Mira cómo deja el coche. Flipáis, eh. Mira, flipa. flipa. ¿eh? <risa> bueno, pues voy yendo al sector Ronda 5, la última. Si gana el Álvaro, gana el Álvaro. Si no gana el Álvaro, pues tenemos un empate y no ya veremos qué hacemos. Eh, y para Ronda 5, eh, estamos muy locos y no creo que salga bien. Pero hemos escogido. <risa> no, no. <Joder>. <risa> Las <risa> motos. Va, va con la motos? Innovation ah. de la crew. Luego, el Álvaro va con la Valti No sé ¿sí si es de la Clio ¿De la Clio? ¿No? de la, sí, de la Vale, pues es de la Clio Sí Y yo, pues voy con una Sánchez Que... Naranja Naranja, naranja, <ríe> tío Es que... Naranja es... es perfecta, tío ¿Habéis visto alguna vez en sí. naranja perder? Y me va a juego con el casco, tío sí. Verá, aquí se cae Se cae contra el color naranja que hay debajo de esto <ríe> no, no, no. Bueno, bueno. yo con el masacro naranja he ganado Vale, a la de tres. Una, dos, tres. Pero esto, esto a, Vamos a ver. <ríe> no sé, ¿no? no sé por qué vais del medio, porque Hay que jugar. Hay que jugar, va. No sé. ¿Qué hacemos? Si nos quedamos de la moto, si nos quedamos de la moto, que los demás vayan a atropellarle, ¿no? Exacto. A matar. En plan, a, a intentar que no coja la moto. ¡Ah, mierda! Oh, Uf uf, casi ves algo. Estoy jugando mucho, ¿eh? Puta bati ¡Uy! O sea, nos queríamos tocar uno al otro. Y nos.. No, <ríe> va, wow, pues. Así que claro. habrá un empate seguro. Vale, pero ¿y qué vamos a hacer con el empate? En no. Plan... No quiero ser un bronce, no quiero ser un bronce. No, no, no, no No, no, no, no. no ¿y ahora como saco. <risa> no. Ha caído otro, pero no sabía cómo sacarlo La he salvado, la he salvado <risa> Y... ¡Soy ¡No! ¡Oh, tonto, tío! ¡Oh, no! Esta se tira solo Así que victoria para el color naranja Ya os había dicho Ya veis los restos de los coches por detrás El desempate con Álvaro lo haremos el próximo día Y dale like al vídeo si os ha gustado Suscribiros para más Y iros ya porque esto ya ha terminado ¡Adiós!